Hola, bienvenidos a una nueva historia. No te olvides de darme un like o y suscribirse al canal. Cuando Miguel dijo a su padre que quería casarse, Enrique quedó muy sorprendido. Sobre todo porque hasta entonces había pensado que Miguel era frívolo y despreocupado. Se había criado como un niño muy mimado, hijo de un padre muy rico, ya que Enrique era el director de una empresa próspera y desde pequeño a Miguel no le había faltado de nada. ¿Me estás confundiendo? Hijo, ayer te dije que te encontré un buen partido para ti, pero no me querías escuchar y hoy estás de acuerdo. Bueno, maravilloso, entonces esta noche vamos a encontrarnos con Nora y sus padres. No, papá. No iremos esta noche vuelvo a salir con la chica que me gusta, Adriana y solo me quiero casar con ella. Me tengo que ir, adiós. Miguel, Miguel, Miguel vuelve. Enrique lanzó un grito a su hijo, pero este ya había bajado las escaleras, se había subido a su coche y se había marchado. Enrique llamó a su asistente y le ordenó que siguiera a Miguel. Al día siguiente, él en persona ya veía a su hijo desde el coche mientras este hablaba en el patio de la casa con una mujer de unos 30 años que llevaba una pesada bolsa en una mano y sostenía a un niño pequeño con la otra. Miguel se encargó de tomar la bolsa pesada de ella y entraron todos juntos por la entrada. Cinco minutos más tarde, Miguel salió de la casa, subió a su coche y se marchó. Él estaba terriblemente indignado. Además de ser mayor, ella tenía un hijo. Enrique se aproximó a dos ancianas que estaban sentadas en un banco al lado de la casa y les preguntó en qué piso vivía la mujer que acababa de pasar con su hijo. Las abuelas con ganas le contaron e incluso señalaron el apartamento. Enrique les agradeció y subió al piso indicado. La desconocida que acababa de ser despedida por su hijo le abrió la puerta. Enrique quería exigirle de inmediato que dejara en paz a Miguel pero tan pronto como le vio la cara, se quedó inmovilizado de la sorpresa. Frente a él estaba Adriana. Enrique conocía a Adriana y a su hermana Luna desde su niñez, su hermano Luis había salido con Luna unos años. Luego se casó con ella, pero Adriana le seguía al propio Enrique a todos lados. Pero no se interesaba en ella para nada porque ella era cinco años más joven. Al poco apareció en su vida Inés, que era la madre de Miguel y se casó con ella. Adriana venía a verlo antes de que se casara, llorando, diciendo que lo amaba. Pero Enrique pensaba que eran solo los primeros sentimientos juveniles y no lo tomaba en serio. La madre de Miguel murió cuando el niño tenía cuatro años y desde entonces él lo había criado a solas. Y ni una sola vez, recordó a Adriana. Enrique tampoco se comunicaba con su hermano y la culpa era de él mismo. Un día Enrique descubrió que él y Luis solo estaban relacionados por su madre. Quizá por eso su madre quería más a su hijo mayor. Y Enrique, al darse cuenta de eso, se volvió celoso y loco de ira. Había conseguido todo en la vida solo para demostrar a su hermano mayor que era mejor y más capaz que él. Un día Luis vino a ver a su hermano menor y le pidió dinero para el tratamiento de su hijo recién nacido. Por su parte, Luis era un simple cerrajero y vivía muy modestamente. Enrique no entendió la situación y se negó. Solo un mes después, al interesarse por la enfermedad de su sobrino, corrió hacia su hermano con el dinero. Pero el tiempo se perdió irremediablemente y no se pudo salvar al niño. La puerta Enrique abrió luna con un pañuelo negro puesto en la cabeza. En el interior de la casa se oían los sollozos de Luis. Enrique no se atrevió a cruzar la puerta y desde entonces no ha vuelto a ver a Luis ni a su mujer. Y poco después se quedó viudo con su hijo en brazos. Ahora el pasado apareció ante él en la persona de Adriana. Adriana, sorprendida, alzó sus bellas cejas. Enrique, ¿pero cómo me encontraste? ¿Para qué? ¿Quién necesitas? Adri y yo. ¿Tú estás aquí? No, no sabía. ¿Y qué? ¿Y qué ocurre con Miguel? Miguel y Miguel. Mi hijo. Ahora tú estabas encontrándote con él. ¿Eres el padre de Miguel? Felicitaciones. Es muy buen chico. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Enrique trató de explicarse, se confundió y sintió que se veía muy tonto y se fue sin despedirse de Adriana. Pero ella lo siguió con la mirada durante un largo tiempo. Durante unos días, Enrique reunió sus pensamientos, su hijo estaba saliendo con una mujer adulta que según lo que se dio cuenta de repente. Le gustaba él mismo. Aquellos minutos que había pasado en su puerta parecían hacerle retroceder en el tiempo y ya no entendía cómo no había podido ver su belleza entonces. Y también quería preguntarle sobre Luis. Ella era la hermana de Luna y, por supuesto, sabía todo sobre él. Enrique tenía muchas ganas de pedir perdón a su hermano, pero le preocupaba que no quisiera saber nada de él. Todos estos pensamientos preocupaban tanto a Enrique que se le pasó por alto la reunión con los inversores. Samplemente se le olvidó. El asunto se complicó porque Enrique debía invitar a un intérprete a la reunión, ya que los inversores eran japoneses. Un coche se aproximó a la oficina en la que habían llegado los invitados y Enrique seguía dando vueltas con su teléfono por el despacho. Luego se dio por vencido y se adelantó para saludar a los que acababan de llegar. Se saludaron y luego se produjo un momento muy incómodo. Se debía encontrar una salida a la situación, pero Enrique, siendo el anfitrión responsable, tampoco sabía qué hacer. Se disculpó y dijo que el intérprete se había retrasado en el camino, pero no le entendieron. Eso fue un total fracaso. Los japoneses hablaban con disgusto de algo. Al parecer estaban a punto de marcharse. De repente se acercó al grupo una joven con uniforme de limpieza. Se presentó como Adriana y les repitió las palabras de Enrique en perfecto japonés luego se dirigió a él y le ofreció su ayuda. Enrique creyó que esa chica le había sido enviada del cielo. La reunión se llevó a cabo de una manera espléndida, los invitados quedaron contentos y se concretó el acuerdo. Tras despedirlos, Enrique invitó a su salvador a su despacho. «Ahora, dime. ¿Quién eres y cómo has llegado aquí?» Llevo casi un mes trabajando en su oficina como limpiadora. ¿Pero por qué no dijiste que hablabas japonés? También hablo inglés, francés y alemán. Tengo habilidades para los idiomas desde la niñez. Pero nadie me preguntaba, así que tampoco hable de eso. Querida Adriana, desde hoy serás mi intérprete. Y prepárate para estar siempre a mi lado en todo momento, no solo aquí, sino también en los viajes al extranjero. En ese momento entró Miguel en el despacho de su padre, miró a Adriana con sorpresa y luego dijo, ya se conocen. Espero que todavía no le dijiste ninguna tontería, papá. Ah, no, no te entiendo. Enrique pasó la mirada de su hijo a la muchacha. Papá, ella es Adriana, mi prometida, te hable de ella. Es la única con la que me voy a casar, aunque tú no lo quieras. Miguel, no tienes ni idea. ¿De cuánto estoy de acuerdo? Tú, Adriana, es muy inteligente. ¿Pero esa mujer con el bebé? Adriana, también. ¿Quién es para ti? Me tienes muy confundido. Es. Es la vecina de mi prometida. Solo la ayude a llevar las bolsas. La prometida de Miguel intervino en la conversación. ¿Conoces a Adriana García? Nuestros apartamentos están al lado. Ahora Enrique lo entendía todo. Simplemente había confundido los apartamentos. Pero era algo extraño que justo allí se había encontrado la mujer de su pasado. Adriana. Preguntó a la joven, ¿qué más sabes sobre tu vecina? Es una historia muy trágica. Su hermana y su marido murieron en un accidente de coche y ahora solo quedó su pequeño hijo. Así que Adriana lo está cuidando. Miguel es su novia miraron extrañados a Enrique cuando éste salió corriendo del despacho. Y él se apresuraba a llegar al lugar donde podía averiguar más detalles. ¿Acaso es posible? ¿Será que con sus arrepentimientos ha llegado otra vez demasiado tarde? Tan terriblemente tarde como la primera vez. Y aquí estaba de nuevo con la cabeza culpable frente a la que una vez lo había amado. «Adriana. Luis y Luna murieron. Es verdad. Sí. Dijo asintiendo. Pero. ¿Cómo? Cuéntame. No hay. Mucho que contar. Volvían a casa del trabajo, llovía. Y la visibilidad era muy mala». La colisión con el camión fue muy fuerte. Los médicos dijeron que no tenían ninguna posibilidad. Marcos se quedó conmigo. Así es como vivimos. Si supieras lo arrepentido que estoy. Lo que ocurrió no fue culpa tuya. Ahora vete. Tú tienes tu vida y nosotros la nuestra. No creí que alguna vez nos encontraríamos. No hubiera venido a este lugar. Enrique quiso decir una cosa más, pero Adriana le cerró la puerta. Transcurrieron unos días. Enrique estaba feliz por su hijo, que se preparaba para el casamiento. Pero el dolor que se había sentado en su alma latía incesante. Varias veces fue a la casa de Adriana, pero ella no abría la puerta. Llamó y ella no contestaba al teléfono. Pero él todavía no se daba por vencido en tratar de encontrarla. Un día fue a verla de nuevo y vio que la puerta de su apartamento estaba abierta. Allí estaban los médicos. La llevaban al hospital con un ataque grave y no sabían qué hacer con el niño que lo miraba todo con los ojos muy abiertos. Se llevaron a Adriana. Enrique se acercó al niño. Tu nombre es Marco. Sí. Yo soy Enrique. ¿Sabes sí? Ven conmigo. El niño se quedó viviendo con Enrique durante dos meses. Adriana estuvo todo este tiempo en el hospital. Había sido operada con éxito y ahora se recuperaba bajo supervisión médica. Enrique había pagado todo. Una buena habitación, medicamentos médicos y enfermeras. Ahora sabía que Adriana había venido a la ciudad para ser sometida a exámenes y que había alquilado por casualidad un apartamento enfrente de la prometida de su hijo. Durante la enfermedad de Adriana Enrique se había pegado mucho a Marco y el niño llegó a querer a su amable y cariñoso tío y se fueron juntos del hospital cuando le dieron el alta a Adriana. Salió afuera con una sonrisa cálida y abierta. Enrique comprendió que ella podía perdonarle y sabía firmemente que haría cualquier cosa por ello. El tiempo pasó. Adriana y Enrique se casaron. Ahora tienen una familia grande. Adriana acaba de dar a luz a Mellizos y Marco se divierte cuidando a su hermano y a su hermana. Desde que la felicidad había entrado en su casa, Enrique confiaba en que no la abandonara nunca. Hasta la próxima, no te olvides de activar las notificaciones para una nueva historia. Nos vemos pronto.